Muy buenas noches hermanos, un feliz sábado Que el Señor en este sábado pueda estar con cada uno de nosotros Y que podamos gozarnos al estar en este lugar Saludo también a los que están por los diferentes medios Que donde estés puedas encontrar el gozo de conocer a Jesús Hace algunos años vivíamos en la ciudad de Guadalajara y digo, y digo vivíamos porque mi esposa acaba de pasar a leer la lectura bíblica. Y eran tres de la mañana, cuando frente a nuestro departamento, una señora, la señora vecina, gritaba, traía las llaves de su camioneta en la mano, y gritaba, por favor, socorro, por favor, ayúdenme. Así que yo escuché, me levanté, le grité por la ventana, un segundo y bajo yo estaba en pijamas así que aventé las pijamas me puse lo que pude bajé corriendo y me dijo un infarto a mi esposo un infarto así que cogí las llaves me subí a la camioneta saqué la camioneta de la cochera me metí al cuarto, lo cargué lo subí a la camioneta se subió la señora y ahí vamos rumbo a, al seguro social nos pasamos a las 3 de la mañana todos los altos pero llegamos y al tercer día yo fui a saludarlo al hospital y después de orar con aquel hombre que me dio las gracias y yo le dije gracias a Dios, salía del cuarto cuando una señora se me acerca y me dice Señor, ¿quién es usted? Ah, y le dije, yo soy Antonio López Luna. Sí, dice, no le pregunto su nombre, ¿a qué se dedica? Soy pastor de la iglesia adventista venga a mi cuarto, está mi hijo y mientras caminábamos unos cuantos pasos hacia el cuarto de su hijo me dijo es la segunda vez que hace esto mi hijo no quiere vivir es la segunda vez pero ya está fuera de peligro pero lo escuché orar y quiero que ore por él Así que con aquel panorama tan corto de aquel joven de 20 años me acerqué, le toqué el hombro, él levantó la mano, le saludé y me dijo ¿qué hay? Y le dije ¿sabes? ¿No ha pasado por tu mente el hecho de que estás aquí en este mundo para conocer al Señor Jesucristo? no hay otra razón por la cual tú estés aquí sino para conocer a Cristo Jesús ¿estás consciente de eso? no dice ¿quieres conocerlo? sí oré con él yo partí la señora me dio su teléfono no había teléfonos celulares en ese entonces y yo tenía una linda pareja de jóvenes recién casados en la iglesia muy cristianos, de esa gente que es auténtica espero que no ofenda a nadie pero de esos muchachos que son entregados a todo les di el teléfono les di el nombre se encargaron de él tardaron un año para hacerse amigo de él y a los seis años, más tarde nos encontramos en el centro de la ciudad de Guadalajara. Y viene el muchacho, me abraza y me dice, Pastor Luna, usted oró por mí en el hospital. Y he conocido al Señor Jesús. La pareja ya traían dos hijos. Comentamos de seis años atrás. Y yo creo que esta semana tenemos el privilegio nosotros de conocer a Cristo Jesús. Todos queremos conocer cosas valiosas. Todos queremos conocer cosas a personajes importantes. Tenemos una necesidad que es provocada por el espíritu de curiosidad que existe en todos los corazones. Algo nos mueve o algo nos impulsa a satisfacer esa curiosidad o ese sentimiento tan raro Queremos conocer lo que es raro, lo que es distinto, lo peculiar, lo fuera de lo común. Pero yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué somos atraídos a algo que no podemos ver con nuestros ojos? O algo totalmente invisible, ¿por qué? Quiero decirles que no podemos explicarlo totalmente pero lo cierto es que exige, existe ese sentimiento en el ser humano me refiero al conocimiento de al, a, al querer conocer la perla del gran precio a nuestro Señor Jesucristo la gente tiene necesidad todos tenemos esa necesidad quiero decirles que Jesucristo es el más bello del universo también es la persona cuyo valor es incalculable es un ser maravilloso es extraordinario dijeran las muchachas como dicen de los muchachos es encantador pero saben y es cautivador así es Cristo Jesús Jesús siempre nos mantiene interesados siempre nos mantiene ansiosos de conocerlo no sucede así con las cosas de este mundo porque queremos experimentar algo y ese algo nos deja más vacíos termina ese, eso que quisimos conocer nos deja más vacíos y queremos experimentar más y más y más pero no pasa así con el Señor Jesús mira lo que dijo C.S. Lewis Dios diseñó la máquina humana para que funcionara con el mismo Jesús. Cristo es el combustible que necesita nuestro espíritu. Cristo es el alimento que necesita nuestra alma. No existe otro, dice C.S. Lewis. Dios no puede darnos la felicidad y la paz aparte de Él mismo que bueno que en esta semana santa hemos tenido tiempo, días libres a fin de relacionarnos más con nuestro Señor Jesucristo porque te pregunta otra vez la, la, la pregunta que le hice aquel chico, la única razón por la cual existes en este mundo es para conocer a Cristo Jesús, esa es la única razón el apóstol Pablo asimiló esto esta gran realidad para él conocer la persona de Jesucristo era lo más precioso y lo más valioso en su vida él consideraba todas las cosas como insignificantes comparadas con la experiencia de conocer al Señor Jesús abre tu Biblia, vamos a abrirla Filipenses capítulo 3 versículo 8 mira lo que dice abre tu Biblia, abre tu dispositivo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 que en un inesperado momento nos motiva con un raro e irresistible deseo de conocerlo personalmente quiero decirles jóvenes y hermanos que me escuchan que esto es absolutamente real que cuando una persona se encuentra con él todo lo demás queda en un nivel inferior yo puedo asegurarles que así es porque he llegado a tener esta experiencia los sentimientos del apóstol Pablo son lógicos y racionales. Ya que Cristo Jesús toma la iniciativa para hacerse disponible a nosotros. Y así es. De esa manera tenemos la oportunidad de, de sentir el toque espiritual de su amor. Yo no sé si tú has estado en encrucijadas. O que has tomado decisiones o estás a punto de tomar una decisión. Y le dices Señor ayúdame y alguien como si te hablara al oído y tú vas y haces lo que estás pensando claro, basado en tus principios todo lo demás queda abajo cuando conoces a Cristo Jesús quiero conocerle no quiere decir que solamente deseamos estar informados acerca de la vida y de los hechos de Cristo no se trata de un conocimiento abstracto o intelectual de su persona. La información acerca de Cristo no equivale a tener una relación con Él. Pero la experiencia de relación se nutre del estudio y da la información acerca de Jesús. Conocerlo es descubrir que Cristo es el Dios con el cual podemos tener una experiencia de amistad íntima y personal cuando tú conoces a Cristo cuando tú lo has vivido por experiencia tienes una amistad íntima y personal con ese Dios no quiero dar la impresión de que debemos tener todo el conocimiento necesario o que yo tengo todo el conocimiento necesario de la persona de Cristo Jesús no, pero esto es algo muy importante quiero dejar bien en claro que el verdadero conocimiento de Cristo es tener una relación de amor con Él. El verbo conocerlo implica una relación de confianza con ese Dios maravilloso que se llama Jesucristo. Yo he tenido relación con este muchacho que en el hospital, con aquel que se había infartado, tuve la experiencia. Tengo relación con él y cada vez le pregunto, ¿y sigues con Dios?, Dice, ¿cómo puedo ir a otro lugar si conozco al Señor Jesús? Para explicar bien lo que quiero decir, ve lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, verso 10, la primera parte. Mira lo que dice, Filipenses 3, 10 después de que dice en el verso 9 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe y mira lo que dice el versículo 10 de Filipenses 3 a fin de conocerle sabes que el apóstol Pablo había experimentado toda clase de experiencias intelectuales desde niño había estudiado los conceptos Lógico de la religión judía era un joven bien educado un practicante de las tradiciones de la religión y tenía un futuro asegurado en su mundo sin embargo en el fondo de su corazón no disfrutaba de esa experiencia personal con Dios llevaba un vacío inexplicable en su alma mientras más vigoroso era en sus prácticas religiosas más disgustado y desesperado se sentía me imagino que el apóstol Pablo se hacía la, la siguiente pregunta ¿qué me pasa que nadie ni nada satisface la ansiedad de mi ser? sin saberlo él Dios sí lo sabía así que en una de sus locuras de persecución por el ser religioso que tenía porque era muy celoso llegó a su encuentro el personaje que cambió la vida del apóstol Pablo Quién Cristo Jesús, vamos a abrir Hechos capítulo 9 Hechos capítulo 9 versículos del 1 al 7 mira el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, Hechos capítulo 9 versículos del 1 al 7, mira lo que dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote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 Dura cosa te dar cosas contra el agujón. Y temblando, él, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entre a la ciudad, y se te dirá, se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esta experiencia, la experiencia de Pablo, no fue un ensayo intelectual, sino una experiencia personal con el Cristo viviente, eso dice. Él no encontró a Cristo en un libro, no encontró a Cristo en una universidad o en una iglesia, sino en la experiencia propia de la vida. En realidad, queridos hermanos y jóvenes, no hay... No hay ninguna nueva experiencia solo en Cristo Jesús. Pablo lo supo por experiencia propia. Imagínate, qué satisfacción. Por eso le dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo Jesús, yo soy a Jesús quien tú persigues. No hay nada superior a esto. Qué alegría y felicidad porque el joven Pablo inició de esta manera. Con razón tuvo que concluir después de su encuentro con Cristo que todo lo demás carecía de valor. Mira lo que dice Filipenses 3, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? Por amor a Cristo Jesús. Es interesante notar, queridos, que en la experiencia de Pablo... No envió a ningún profeta, no envió a un ángel para darse a conocer, sino dice la Biblia que él descendió del cielo para encontrarse con Saulo de Tarso. Y esta es la primera vez después de su ascensión que se registra en la Biblia que Cristo toma un interés específico en alguien. Que dejó su trono, dejó sus ocupaciones en el cielo para revelarse a la tierra a una persona este me hace, me hace ver bien claro que Cristo es un Dios que anhela tener una relación muy personal con cada uno de nosotros sin duda alguna Él anhela hacer esto mismo por nosotros hoy ya hemos visto entonces que el conocimiento que deseamos es un conocimiento de relación la inteligencia y la razón sirven para muchas cosas pero en lo que se refiere a la relación personal con Cristo, no son suficientes. Tiene que existir algo más que en esta noche llamaré el centro o el corazón, en el cual está envuelta la totalidad de la personalidad humana, que incluye el intelecto, las emociones y la voluntad. Es importante esto, muy importante, para ilustrar lo que estoy diciendo estaba haciendo visitas en un nuevo distrito y la propuesta de un servidor en el nuevo distrito era conocer a toda mi gente en un solo mes así que iba de un lugar a otro al inicio llevaba un jovencito y ese jovencito pues el pastor siempre es muy bendecido siempre el jovencito me llevaba porque sabía los lugares de los hermanos y íbamos de un lado a otro, jovencito de unos 12, 13 años y siempre nos invitaban a comer y cuando salíamos de comer un día me dijo pastor yo quiero ser pastor Qué bueno lo felicité, lo abracé, lo felicité y le dije oye por qué quieres ser pastor ah dice es que el pastor donde quiera come pero llegamos a un hogar donde una hermana me dice, pastor, cómo me gustaría que visitara a mi madre. Tiene 93 años. Se llama Sonia. Nos dio la dirección. El jovencito no sabía. Pero me dijo, pastor, cuando vaya a verla, quiero decirle que ella está enferma. Tiene un cáncer en el cerebro está pasando sus últimos días cuando llegamos el joven y yo descubrí que la señora vivía en ese departamento humilde, sencillo, bien limpiecito tocamos, nos abrió la puerta entramos y lo primero que vimos allí era una niña acostada en una camita la saludamos, nos presentamos y entre las preguntas y la niña, ¿quién es hermana? Ah, dice, es una nieta, desde que nació la cuido. Pero tiene un desequilibrio mental, no se para para nada. Por cierto, pastor, dice, me siento un poquito dolorida de la cabeza, quiero sentarme. Y en pocas palabras, fui descubriendo en ella que al conversar la anciana tenía una confianza implícita en Dios y un carácter hermoso, una ancianita de 92 años llena de ternura y compasión con un cáncer que la estaba terminando pero en la conversación ella comenzó a hablarme de su experiencia con Cristo Jesús me dijo que lo había conocido cuando era muy joven allá en Sinaloa y que para ella Jesús había sido un Dios maravilloso en su vida que sentía a diario su presencia y su compañía y que disfrutaba de sus bendiciones y de su protección y yo me quedé con los ojos cuadrados, ¿Cómo que disfruta de las bendiciones y, y, y, y de su protección y está muriéndose. Pero me dijo estas palabras que no olvido. Siento la presencia de Cristo aquí en este cuarto. Y aunque este dolor de cabeza no se me quita. Yo sé que cuando muera, Él me resucitará y veré su rostro. yo cuando estoy aquí, cuando estoy comiendo, sudo y empecé a sudar por mi espalda, mi cuerpo empezó a sudar porque estaba sintiendo una experiencia maravillosa con aquella hermana, con aquella mujer y mi mente empezó a reaccionar entonces pensé qué extraño he aquí una anciana delante de mí que no sabe leer ni escribir hablándome de su hermosa experiencia con Cristo yo todo un pastor con varios años de experiencia conocedor de la teología y decía que hasta de la teología sistemática con muchos años en el ministerio y no conocía a Cristo como ella ¿qué es lo que ella ve? me pregunté yo mismo y yo no veo ¿cómo es que ella tiene esa vivencia con Cristo y yo no la puedo obtener? seguimos hablando y comencé a sentir necesidad de Cristo quería conocerlo quería poseerlo como ella cuando me despedí le dije hermana Sonia nosotros los pastores siempre oramos por los miembros de nuestra iglesia pero esta vez quiero pedirle que usted ore y que ore por mí Dijo ella cerremos los ojos, cerramos los ojos y mientras la ancianita comenzaba a orar sentí que el, cuarto, que el cuarto aquel se iluminó y sentí la presencia de Dios que lo llenaba todo. Porque ella oraba como si Cristo estuviera delante de ella, era una oración de confianza y seguridad, era una, una oración de conocer a Jesús y de encontrarse con Él. Cuando comenzó a orar por mí, las lágrimas se me vinieron a mis, a mis ojos, me corrían por mi meja, mis mejillas. Cuando terminó su oración, ella me preguntó, ¿qué le pasa, pastor, que está, está llorando? Sí, hermana, he sentido yo y he visto a Dios aquí con usted. Al salir, la abracé fuertemente y sentí como si estuviera en otro lugar, en otro mundo después de guiar el coche el jovencito y yo unos cuantos kilómetros sentí la necesidad de ir a un estacionamiento y nos pusimos a orar oraba el niño y oraba yo oraba el niño y oraba yo y como a la hora me dice pastor ya me cansé ¿por qué no seguimos adelante dos meses después Sonia murió y en el servicio fúnebre que me tocó oficiar no vi en el ataúd simplemente una persona muerta, sino una mujer que le aguardaba la certeza de ver al autor de la resurrección y la vida. Mientras contemplaba su cadáver, él le ve una oración silenciosa al cielo y dije al cielo, oh Señor, enséñame a conocer, a conocerte como Sonia te conocía. La llevamos al cementerio, regresábamos y quiero decirles que pues cuando llegué a casa, esta experiencia cambió definitivamente mi enfoque de vida espiritual, gracias a Sonia conocí, empecé a conocer más a Cristo Jesús, en vano habían sido, no puedo decir que en vano, pero habían sido tremendos años de experiencias teológicas pero aprendí a ver más allá de mi intelecto y de mi razón hoy puedo decir que Cristo Jesús es una realidad en mi vida y me dije ¿por qué no lo entendí antes? ¿cuántas frustraciones me hubiese librado? pero doy gracias a Dios que sucedió así porque ahora puedo apreciar con mayor claridad a Dios, que así es. Porque ahora es fantástico caminar con Cristo Jesús. Hoy puedo sentir la fragancia de su carácter. Ahora puedo comprender mejor lo que el apóstol Pablo dijo. Ven, vamos a Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 2. Allí está tracito de Filipenses. Efesios capítulo 5, verso 2, mira lo que dice. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sí, queridos jóvenes, podemos conocerlo porque Él lo ha hecho posible. Tú también puedes disfrutar de esta experiencia, está disponible para ti en este mismo instante. Por supuesto, queridos, esta perspectiva no es exclusivamente mía. Antes y después de mí, hay millones que han descubierto esta realidad. Jesús, conocer a Jesús, es la única experiencia que vale la pena en este mundo. Mira cómo lo dice el pastor Douglas Cooper, pastor adventista, quien expresa su experiencia de la siguiente manera. Anteriormente mi teología y mi iglesia siempre habían sido el centro de mi vida espiritual ahora Cristo tomó dicha posesión yo siempre dice Douglas Cooper había pensado que el evangelio era una, un gran cuerpo de verdades un gran mensaje o un gran movimiento de la, de la iglesia pero he aprendido dice Cooper que el evangelio no es nada sin una gran persona Cristo Jesús cuando vivía dentro de mí mi teología era solamente otra señal de egoísmo dice él de filosofía especul especulativa sin él mi ministerio cristiano dice Cooper no era más que un servicio social pero Cristo Jesús vino al mundo para predicar el mensaje él es el mensaje Cristo Jesús es el cristianismo en sí mismo, Jesús nos llama a conocerlo, con esa oración intercesora de Juan capítulo 17, versículo 3, vamos allá, Juan capítulo 17, versículo 3, mira lo que dice, es maravilloso, esta noche lee Juan 17, todo el capítulo no te estacies en otra cosa deja el celular a un lado y ve a Juan 17 pero mira lo que dice el versículo 3 que es lo que vamos a poner atención Juan 17:3 dice y esta es la vida eterna que que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado la expresión que te conozcan queridos no es simplemente estar informado acerca de él sino significa que podemos conocerlo en forma personal e íntima Cristo fue enviado para revelarnos que Dios es un ser personal por lo tanto conocerlo es experimentar su gracia su perdón, su poder transformador que convierte en divinos nuestros valores humanos lo que nosotros necesitamos hoy es una religión experimental y no solamente intelectual mira lo que dice el Salmo 34.8 ve allá Salmo 34.8 mira lo que expresa Gustad y ved qué bueno es Jehová dichoso el hombre que confía en él probemos por nosotros mismos jóvenes y hermanos la realidad de Cristo ya estamos cansados, ¿no?, de la religión teológica, filosófica, llena de ritos y reglamentos. Nuestra alma está hambrienta de una experiencia viva y auténtica con Cristo Jesús. No te conformes con una religión, religión científica, analítica o dogmática. Mira más allá. Busca y encontrarás lo que has estado buscando a Cristo Jesús. Mira lo que expresa Elena G. de White. La experiencia es el conocimiento que resulta de lo que uno prueba lo que se necesita ahora es una religión experimental ahora tú te preguntarás en esta noche pero pastor ¿cómo puedo encontrar esa experiencia? deja que tu alma se concentre en la, en la vida y la obra de Cristo Jesús medita en su palabra todos los días deja que ella penetre en tu vida como una espada de dos filos y te aseguro que verás cómo Jesucristo llega a ser para ti un, un más dulce que la miel quiero darte una recomendación en esta noche piensa en su amor piensa en su belleza y perfección de su carácter estudia Cristo en su obnegación estudia a Cristo en su humillación Cristo en su pureza y santidad Cristo en su incomparable amor tal es el tema que debe contemplar el alma te aseguro que en cualquier momento el menos esperado tal vez no en forma espectacular como le sucedió a, Mo a, a Moisés en la zarza ardiente o como a Isaías allí en el capítulo 6 del 1 al 5 pero quizás a ti te suceda como a la mujer samaritana. Cristo le dijo personalmente, Juan 4:10. Vamos a Juan, es maravilloso. Si tienes un poquito de tiempo, dedícale también a Juan 4. Es maravilloso Juan 4. Pero mira lo que dice el versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. El único que puede darnos la vida es Cristo Jesús, queridos. Cristo siempre nos toma por sorpresa. Espera de él lo inesperado. Él llegará en cualquier momento diciéndote, mira lo que dice el versículo 26 de Juan 4. Jesús le dijo yo soy el que habla contigo medita en este pensamiento que es significativo y con esto termino Jesús ha dicho muy claramente yo soy el amor para ser amado yo soy la vida para ser vivida yo soy el gozo para ser compartido yo soy el pan para ser comido yo soy la verdad para ser declarada, soy la luz para ser encendida soy la paz para ser dada jóvenes y señoritas hermanos que nos ven por los siguientes medios Cristo lo es todo conócelo no solo en conocimiento sino en experiencia personal, vive al lado de Jesús y Jesús te impresionará y todas las cosas de este mundo serán como pérdida por el amor de Cristo Jesús. Mi deseo y mi oración es que conozcas al Señor Jesús en tu experiencia personal.